4 vs 4, Norte vs Sur, Aquiles ¿de un lado. Lilbo, Elegant, Richard y Linox en el otro Nachito, minutos. Aquiles Marino, ah listo, Marino es Aquiles del sur contra la escuadra de norte que por otro lado tenemos a la esquina Linox el Richard, Lilbo y el Elegant que están totalmente con la calma manteniendo la esquina esa gran templanza, buscando el pequeño error de estos jugadores de sur que vienen plantando la vista, el Elegant que se mostraba hacía el pasito, bolsillo, lo terminó bajando el Ponceinho, a ver señores que viene tratando sí, de rematar sangra. la baja perfectamente, el Elegant que se lo termina desangrando, pero esto se convierte en un 3 contra 3, un 3 contra 2 que hemos a Viendo los jugadores del norte y vienen perdiendo la vida. Nos queda Lilbo junto. a Linox. Terrible capa, Linox. Lo viene bajando. Es un 2 contra uno. Se le complica a los muchachos del sur en este momento. Y vienen aprovechando para rematarse. Viene agarrando aquí en el enfrentamiento. Linox sí. contra Aquiles. Aquiles que viene rematando. El uno contra uno que vamos encarando por acá de cara. La Aquiles que va agarrando, viene saltando Linox. Y se va a localizar la zona. Viene cerrando el posicionamiento, señores. Que va tratando de obligarnos a que se avance, que se mire las caras el uno con el otro. Aquiles que va directamente con. Corriendo acá, señores, sabiendo el posicionamiento por arriba de los containers que viene caminando por acá perfectamente. Le viene tratando de interceptar una que otra bala. Con la dice que, sin embargo, no llega a pegarle. Lo tenemos acá, ya lo tenemos saltando en la zona que viene presionando. Las paredes que vienen gastando, que son muy escasas en este momento. A ver, que van avanzando las paredes que tratan de lutear por acá, señores, de Initox. Este muchacho agarra la cobertura de la quiles por los palos que trata de pegarle. Una bala que terminaban tosqueándose por acá, señores, de entre medio de las paredes van zigzagueándose Mira las caras, se están chocando. Los muchachos se, cogan, se chocan el codo. Y Linus, que se agachi, terrible disparo Que lo termina le Aquiles en el piso Y primera ronda, pie derecho Para los jugadores del norte 3 kill para Linux Ay Dios mío, que juega A ver, no descubro nada, ¿no? Diciendo que juega Linux Pero te rinde en PvP Te rinde en Vivido Parece que rinde todo, Tinka Ah, mira acá son las dos, Choripán Bueno, 1 a 0, gana Norte, el Nachito no. Efectivamente. Buenas noches buena noche a todos. Buenas noches, buenas noches. Chavales. Buenas noches, Chiripal. ¿Sí? Llevala. Hola, Carlos. <ríe> Hola, Valentina. Vamos arrancando, mi querido Puni. Segunda ronda. El Inox que viene corriendo con ese gran VP, que viene saltando, agarrando. Un par de balas que llegan a intersectar Un 3 contra 3 que estamos alcanzando. Trata de llegar a levantar a su compañero. En este momento que le el Linox. Que trata de cubrir por acá con sus compadres. Un 4 Primera contra 3 que sangre. llegaban a reincorporar los jugadores por acá del sur. Buscando el Aquiles. Vamos a ver, Lino, que retrocede. Por acá se viene a la par de este gran muchacho. Tenemos que ir a Richard junto. que era Lino. Lilbo por abajo que viene cubriendo. Lilbo, que va tratando de intersectar Balazera. Se viene acercando a era Que no era un El 4 3 que los chicos del sur tienen la ventaja vamos agarrando que esa ventaja se iba poniendo en igualdad de condiciones del 3 contra 3 que viene llegando lo que era Lino junto que era Lilbo, empieza a reventar ese grande marrilla que viene sonando terribles daños que viene pegando efectivamente, se pone un 2 contra 2 y los jugadores del sur que terminan agarrando el Lino, este muchacho que viene destronando y pegando firmemente, Soume Peque que venía rugiendo y un 2 a 0 que se colocan qué firme para Norte Fuerza que tiene Richard Y tiene Linox por favor Parecía que se lo llevaba al sur Pero el Norte puso lo que había que poner Y Linox y Richard terminan Cerrando un segundo punto Increíble, 2 a 0 gana el Norte El mapa de Mars Electric que viene brillando Y el Linox que viene intersectando Balaceras, acá directamente la estructura Y ahora sí no vamos muy bien, tenemos que ir al Lilbo Este muchacho que trata de intersectar una que otra bala por acá En estos pequeños bordes que tenemos de las paredes Efectivamente por acá de la puerta que trata de interceptar pequeñas balas que terminaban llegando Lino Venga, llegando por acá, lo que es la terrible strip cabecera con ese MP que viene sonando, vienen sí, rugiendo. Señores sí. balas aéreas que va comiendo por acá de parte de que viene poniendo, se viene poniendo, El muchachito, el Vans que salta por acá. Agarramos cobertura del muchachito Vans que come plomo. Guarda que se nos queda un 4 contra 3. Que ya terminan igualando las condiciones por acá del 3 contra 3. El jugador Vans que se viene cubriendo. Viene tomando botiquines, interceptando. Buen cabecero de 45 que termina descontado por la espalda que le vienen rugiendo, que le vienen llegando a rullar a rugir por acá este muchacho Richard, que trata de pegar, bien a lo lejos, y guarda que van decayendo los jugadores de Norte en este momento, que van temblequeteando, quedando un 3 contra 1, el Vans que va saltando, Asesinato, y quieren llegar a confirmar esta ronda, primera ronda para el Chico del Sur, se viene en este momento, pero guarda que el jugador que nos queda, el Richard, el Richard, que terminaba saltando, le terminaban pegando Vans y el otro muchacho de Aquiles, y se llevan... Esta primera ronda para ellos, un 2 contra 1, pone, 2 a 1. No vueltas. sé, Arielito dice Sur hijo de Norte 2 a 1, todavía no hay nada definido, todavía. A ver, Hoy estaba perdiendo aquí y después lo terminó dando vuelta. Esto recién arrancamos. Sabemos que esto se puede desenvolver en cualquier momento y dar un giro totalmente de 360. En lo que estamos localizando aquí es esta cuarta ronda. El L-Gang que se viene cachando por acá. Este muchacho que trata de agarrar un poco de cobertura por el fondo que viene pegando. La pared que viene reaccionando. Es un 4 contra 3 que estamos diciendo por acá. Lo que es el muchachito. El Posin trate de agruparse perfectamente. Buenos cabeceros que logran la baja. Un 3 contra 3 que viene saltando por acá. sigue pegando firmemente las balas que van tiquando. Estos jugadores que tienen tomando botiquines. El Posin que le va rullando. Barra que le queda por la espalda, estos chicos de norte, el 2 contra 2, sur versus Norte que estamos viendo, cuarta ronda, 2 a 1 que estamos registrando y 2 a 2 de jugadores que nos quedan en este momento, el jugador Lino que viene saltando, Lino que nos queda solitario, el 2 contra 1, Lino que trata de agarrar cobertura de las paredes que tiene poniendo en la zona, que viene presionando, terreno el cabecero, doble escapa. al piso que descuentan, 1 para 1. Y Linux lo hace nuevamente, como en la primera ronda nos terminaba deslumbrando. Se logra esas bajas correspondientes y se lleva un 3 a 1, mi querido puto. Linux, gente, parecía que lo tenía ganado Sur. Y Linux, solito, se cargó al Sur. Ah, era una rata igual, un rato, pero bueno, <risa> bueno Splinter. <risa> Cada uno lo ve como quiere, Nachito. Efectivamente, señores, vamos arrancando una quinta no, no. ronda, y empezamos la cristal de que era Lino, viene poniéndose por la espalda guarda Lilo que se desangraba, Lino que viene tomando botiquines, por acá señores que vienen tratando de buscar el posicionamiento, los jugadores del sur que están perdiendo un jugador, pero termina levantando dos besos seguidas por acá, y esto muchacho el Lino que se adentra directamente con ese gran VP, buscando la cobertura de poder llegar a interceptar, romper paredes y demás vamos corriendo, el Lino que localizamos por acá, termina saltando, terrible cabecero que le llega por acá el enfrentamiento, un dos contra uno que estamos viendo las paredes, y el muchacho Lino, Lilo reventando, pero llegaba el momento en donde ya no le alcanzaba esas grandes balas, los perdigones, Inés. los cartuchos por acá, sinés, se terminaban culminando y a ver lo que hay de aquí, le viene retrocediendo, buscando que el posicionamiento perfecto para llegar por la espalda en donde tenemos un Vance logrando esa abajo un 2 contra 2, que estamos viendo los jugadores de Norte, que se ponen igual de condiciones contra los muchachos del sur, pero sin embargo nos queda último jugador de los chicos de Norte, Richard Lilbo, por un lado y por el otro tenemos a Vance. Vance que localiza por aquí al frente la pareja viene reaccionando, Luma de que tenemos acá tratando de agarrar a lo que le hace ese gran reparador, intersecta cabeza pero no llegaba a hacer el daño preciso donde el Richard le terminaba reventando entre ceja y ceja y se llevan un 4 a 1 estos muchachos, tres error de diferencia y, y la diferencia claramente está en Linux y Richard. Claramente. Efectivamente, sexta ronda. Volvemos directamente a lo que es el lugar de Factory. Por acá es que estos muchachos, el norte que avanzaba todo por el lateral derecho, se viene agrupando. Y el sur por el lateral izquierdo que viene buscando la cobertura. Richard que trata de interceptar una que otra bala vale perdida. Efectivamente, lo graban. Marcales, 16 de daño de esos amarelas que vienen sonando lentamente. Estos jugadores que vienen agarrando, descartando. Por acá se viene su gran para interceptar una que otra vale perdida que viene marcando lentamente. Mientras abren también lo que era el campo, la zona que va a venir cerrando, estos jugadores que están teniendo una gran templanza, manteniendo lo que era la calma, no querían cometer un error que sabemos que en dos segundos acá te mostraste y te terminan descartando directamente en modo espectador. El Richard sigue agrupado junto al que es el Elegant, dando vueltitas, estos muchachos el Elbo mantienen la calma, están muy tranquilos. Vamos a ver por otro lado, tenemos lo que era el Aquile, el Aquile, que está esperando directamente por acá si de repente algún jugador se anima a avanzar solitario por estos laterales, el Posing que también cubre la lateral derecho que por el lateral izquierdo. Y tenemos acá este muchacho, el I'm Lock, junto a lo que es el Van, bien por el centro, teniendo la visión clara, la vista panorámica de los movimientos de su adversario, la zona que va cerrando estos jugadores que terminan siendo totalmente obligados a avanzar, sabiendo que la zona pega demasiado, y van bien avanzado lentamente, no en dos, y van corriendo que era Legan, rápido entre que era Kierig, que trata de reventar lo que era la pared, viene intersectando el que otra cera por acá a, tra a través de la cajita, la pared que se termina poniendo el que era Posse, que queda muy mal parado la zona sí, que, es que lo debilitaba sí. las ráfagas y disparos que le terminan confirmando surge pierde la vida del jugador sin tenemos que ir a Gelbanz, también se desangra que pierde la vida, solamente que queda este muchacho último representante, no un 4 contra 1, 0, cazan y 5 a 1, que se ponen las Rondas estos muchachos, cuatro rondas de diferencia. Y estamos localizando. Un Richard perdió fuego junto a un Lino. No, no, sí, Lino y Richard. ¿Será Tinka que por la región o será que la escuadra de Linox es más fuerte que la de Aquiles? Digo porque por ahí la cuestión de, de jugar seguido influye mucho. Y influye mucho, pero 5 a 1. Y la verdad que se armó, como lo no dijo tiempo, así de la nada, algo muy lindo. Y bueno, acá estamos, Nachito. Y acá estamos viendo este gran enfrentamiento entre Sur y Norte que estamos presenciando. Y grandes rondas que vienen sacando por acá los chicos de Norte que ya vienen llevando 4 rondas de diferencia en 5 1. Que estamos registrando el era el que viene reventando por acá. Hace 14, dos asesinatos que estamos acá en el piso. 3 kills que tenemos acá. si solamente nos queda el Unlock. Este muchacho Asesinato. termina saltando una bala perdida que le termina interceptando a Linox. Y los jugadores de Norte, rápido y sencillo, lo hacían parecer y se llevan un match. ¡Poy, mi querido Puni! Dios mío. Juega Aquiles y acá está jugando Aquiles, es el top flagger de, de su escuadra. Pasa que contra Lino y contra Richard nada se puede hacer, Dios mío. Para todos los que quieran oportunidad de probarse, se viene el torneo 4 vs 4. Y si se quieren probar de manera gratuita, tienen que juntar puntos, escuchen, juntar puntos y los canjean en Twitch, gente. Tienen que venir para Twitch, juntan los puntos, los canjean, se prueban la escuadra. Después le voy a decir la modalidad para probarse, eh, para entrar al pre-torneo que se va a venir, que, que vamos a hacer con Diablo. Uf. 6 a 1, gana Norte, Nachito. 6 a tenemos un match point en este momento. El Chico del Norte, que se mantiene lo que era cama el Sur, que trata de avanzar, lo que era mansito sacando lo que era Zaruno BP, tratando de interceptar que otro bala, pero sin embargo, mal posicionamiento de Paul que lo terminaban bajando. El Richard que viene saltando, lo tenemos al borde de la muerte, viene tomando botiquines elegantes se desangra junto, lo que era Linox. Tenemos el que era Lilbo y Richard, es un 2 contra 2 que está volcorizando. Tenemos enfrentamiento cara a cara, las paredes que viene poniendo la zona, que va cerrando lentamente, las paredes que se terminaba cubriendo, porque trata de tomar los botiquines lo más rápido posible, terminaban re tratando de, de a levantar a su compañero. Y ahora, sí, señores, este. Tenemos al Aquiles, este gran jugador que viene llegando, avanzando, levantando a su compañero, buscando, escuchando los pasos, se viene acercando. parece que pone. El banque se sangre lentamente, tiene de cobertura. El 3 a 2 que seguimos mirando. Los muchachos del norte que vienen brillando. Están prendidos fuego. Igual que come plomo por la espalda. No quiero lo que es el polsiño, posiño que termina comiéndose las balas. Era. Y acá tenemos un 7 a 1, mi querido Puri. Que encaramos. Partida para el chico del norte, Puri. Qué rapidez, qué... Salino y Richard... Dios mío. Y eso que Legan no jugó. Y eso que Legan no mató a ninguno. Es, es el puni <risa> de, del... Bueno, joda, gente...